¿Cuál es, y ¿cuál, es tu análisis de, eh, ¿Cuál es tu análisis, como de personas de sapiencia del cine con esas películas? A las películas de... La de... Sí, la parte técnica, argumento... ¿De Rápido todo? y Furioso? ¿Ah? ¿Sí? ¿De Rápido y Furioso? Puta, sí, sí que, son películas po que son películas como taquilleras, pero... A ver, ¿cómo explicarlo? Son taquilleras malas, malas, no están... Son no... letras chicas que tengáis. saca tu parte ¿Me escuchaste? Saca tu parte técnica del libro más grueso y letras chicas que tengáis. Esa va que te hice... Pero, no, pero, pero explicar así como rápido, rápido y furioso la parte técnica... Eh, no, pero argumentos en qué se va, todo si pero se es, que es, el problema, pues, es que es el problema, porque carece de argumentos pues, ¿sí? eh, a eso voy, me estoy pidiendo como de súper bacán, una película de mierda pues, eh, ya, sí es que carece absolutamente de argumentos las actuaciones son horribles eh eh puta, mira, los personajes es que es, es el problema, son personajes que están muy unidimensionales, pues, que son solo, el, el toreto es un hueón que está haciendo un y mira, un cámara y tiene una sí, buena buena. y ahí ahí es donde la se juega tus emociones cachai la película no, no. Estructura, del ¿Ah? Allá, estructura del guión estructura del guión plata tienen para hacer la película estructura claro. del guión desarrollo no, personaje pero el de, del radio curioso pero es que no hay estructura no, si pues, sí, es el es problema po. es el problema porque no tienen estructura es una anécdota como decías tú es una anécdota no tiene Claro, como sí, es que, no, es que son películas de acción que, ya ni, que ni siquiera le ponen el pino para el guión, eso no, como que hacerle un análisis... Eh, bueno, y además que tampoco me acuerdo mucho de la, de la historia. No sé, yo paso. Yo paso de, de hecho, no, de, de Rabio y furioso no, no he visto muchas... No, ni siquiera sé si he visto una película completa. Yo me, he visto, yo, yo me acuerdo de haber visto varias. Pues por lo menos unas dos o tres. Pero... Pero de las primeras, antes de las cinco, de las primeras. Ya, sí, pero bien. sí, por eso, pues las primeras son distintas, pues las primeras son... Ah, Porque tú, Rápido y Furioso, la primera la primera película está basada en otra película de, de un clásico de, de los años 90 que se llama Punto de Quiebre. Me suena... Es la, es el mismo guión, en el mismo guión. Punto de Quiebre de los años 90 que trabajó Kenny Reeves y otro... Aunque no me en este momento, ¿cómo se llama? Ya, y era era básicamente, básicamente era un policía bueno, un policía bueno, que era que no en punto de quiebre y que el rubio, que no me acuerdo cómo se llama, en, en Rápido Furioso, eh, que lo manda que, que eh, lo mandan a, a, a meterse en un grupo de personas como de medio trafalarios, porque sospechan que ellos están robando. ¿cachai? en el caso de Punto Quiebre eran unos surfistas locos, súper buena onda. Y el caso de Rabio Furioso era un grupo de locos que andaban en carreras clandestinas. Entonces este loco se tiene que meter a las carreras clandestinas, y, y otro al surf, y, y claro, pues va cortando una amistad que va más allá de, de, de su pega, y termina traicionando a la policía, unirse a, lo, a los malosos, ¿cachai? Y el, el guión de Punto de Quiebre y el, y es el mismo guión de Rabio Furioso, es el mismo. Entonces después siguen con una segunda parte, tiene una segunda parte que, de hecho, toreto ni siquiera aparece. Así de fe, que no le tenían fe a la weá de, de, de la familia, esa weá, no, de toreto ni siquiera. Era como, era como, a ver, como aprovecharse del nombre. Rápido Furioso le fue más o menos bien, así que pongamos, hagamos de Rápido Furioso con este Rusio, no sé qué, ¿cachai? Y después hacer la sí. tercera Rápido y Furioso que ya ni siquiera hay nadie. Ya no hay nadie. Es, es uno japonés con otros locos que no tienen nada que ver. La, ¿La última. La, no, no, la tercera. La tercera. La tercera no tiene nada que ver con esto. Porque a lo que voy, a lo que voy es que hasta la tercera todavía estaban muy desviados del guión. No sabía no muy bien. Estaban tirando una película. Estaban aprovechando el nombre. La primera hizo mucho, mucho mucha taquilla y más o menos le fue bien. Entonces vamos haciendo otras películas. Y en la cuarta es cuando ya la agarraron el vuelo y en la, porque en la cuarta deciden los locos hacer películas de superhéroes. O sea, y no deciden hacer películas de, de mecánicos ni de autos. Por eso te digo que Rápido Furioso es una saga que hasta la tercera parte era de autos. Ahí, ahí era de autos, tenía que ver con eso. De ahí para adelante ya no, los locos ya no, no tienen nada que ver con, con autos. Los locos ahora son francotiradores, son luchadores, eh, son ¿Sí? luchadores pelean, hacen karate, hackean, entonces no tiene que ver con, con auto, el, el auto es un accesorio, un accesorio de efectos especiales, ¿che? pero eso, claro, te estoy haciendo un, un análisis de estructura de la, de, la, de, de la bola en general, no de película por película, porque no me acuerdo muy bien de las películas, el, el, el, ese tipo de cine es impe, técnicamente impecable, porque la producción es impecable, ¿che? No le, no le podéis pedir más, los efectos, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, todo generalmente hubiera, está hecho para impactar. Yo quiero hablar de una película así como dentro de esta y podríamos avanzar con la otra porque nos da mucho este esta. Ese, esa película lo que hace es que es un win-win, Sandy Galávero nivel Dios, es como. ¿Saben la agua que tienen que hacer para hacer? Ya, ya le cacharon le dije, que yo, eh, como negocio, no contro bueno. Como película se pierde. El Racer, weón. El Racer ¿Vale? es una película. Hellraiser. El Racer. Ah. Esta Pero es no, de... taquillera, ¿no? Esta es como muy independiente. De hecho, es en media underground. En media no, no, no te la conoce sí, todo el mundo. Ya, calmado. Esa película, salieron varias películas, esa película era una, una de las buenas películas que sacó en los años 80 de terror, terror, sí. terror gore. Pero sí. terror gore, ¿cuál? Así que, que en ese tiempo te daba miedo para ser un poco tiburón. Eh, Le vamos a hacer el este. ¿Qué, ¿Cuál es el rollo? Que, por ejemplo, Hellraiser, las primeras películas, sobre todo la primera, era muy buena. ¿cachai? Yo la encontré buena, quizás de repente, en general, me gustaba la propuesta. ¿Cachai que era un loco? ¿Cachai que, que, que tú lo llamabas? ¿eh? Y el director es un escritor. ¿cachai? Conocido de buenas historias. ¿Cachai que yo le haría un paralelo, por ejemplo, a la gente que le gusta el miedo? Eh, por ejemplo, está Robert eh, Cuff o Alan Pope, Stephen King y está este webinar. Este webinar ah, es bueno. Sí, lo que pasa es que yo estuve metido en una bolada, ¿cachai? Como que, que me, me gustaba, yo en un momento me puse a leer puras weas así de terror, pero como de terror o cosas que, o de horror, ¿cómo? Para, como, Para cachar cómo elaborar del horror en el libro. Entonces, el Rey era una película conocida del año 80. Sí, es el cabeza de... Grababan caleta en el Space, weón. Sí, ya, sí, ya pero era... a lo que voy es que no... Es, no... Hellraiser, igual es buena película y alcanzó a ser conocida, pero no, no, no logró el mismo impacto que, que, la, que, no, clásicos, que los otros clásicos, ¿cachai? Se mantiene en Underground. Si tú habláis de Hellraiser, a todo el mundo no te lo va a cazar. Pero si tú habláis de Chucky, todo el mundo va a cazar Chucky, o, o, ah, o ya, a Chucky. Ah, ya. También, también, Entonces, es, como una, por alguna razón, quedó un poquito más abajo que, que eso. Sí, por ejemplo... El Hellraiser lo que me pasó para hacer la apología, ¿cachai? O no sé si el símil... Es que empezaron a salir varias películas, ¿cachai? De Hellraiser y se fue a la mierda. ¿Sí? Y la más sí. actual... Y, ah, pues, bueno, es horrible, bueno. Es horrible. Esto es como el Batman 4, bueno. Horrible. Es horrible. Porque, sí, porque pasa, pasa ese fenómeno de locos de que... Hicieron una buena película... Que alcanzó un personaje muy carismático... Hicieron la segunda... Hicieron la tercera, alomada Y de ahí ya los locos decidieron vender la franquicia. eso le pasó a todos. Le pasó el de pesadilla de choque, de todo. Y ya cuando vendí la franquicia, me agarra otro loco... Y el al otro loco ya le va dando nomás... Pues si ya tiene nombre. el nombre. Dice la volada. Este es el bolona. ¿eh? Este, y tiene que ver con la volada de la taquilla. Tiene que ver la taquilla. El sueño del otro productores de cine es lograr una franquicia. Ese es el sueño. No es necesario una película. ¿Por qué? Me explico. Tú haces una película... Y te, y te va bien con la película. ¿Ya? Y después decís hacer otra segunda película. Y en esta otra segunda película, tú no sabes si te va a ir bien o no. Es, un, es una suerte. Es, depende de muchos factores. En cambio, si tú haces una buena película y te va bien, y después vas, haces una segunda película de esta primera película, te va a ir bien también. O sea, no, eso no va, Porque la, peli, la película ya está instalada. La gente ya la quiere. O sea, ya, da lo mismo a la mierda que diga el nombre está ahí, entonces tú ya la van a comprar. Entonces, ese, por eso es una franquicia, una vez que tú armás esta weá, y eres dueño de esta weá, ya podés sentarte, ya, weón, podís agarrarte un jacuzzi, porque de verdad ya tú tenés plata asegurada. Sí, sí hay un rollo también, que, un rollo que es muy gringo, ¿cachai? que igual lo explica mucho, que el tema de la franquicia, El negocio, los negocios, que por ejemplo, el negocio de la comida, y es como para hacer un símil, por ejemplo, con lo que yo hago, con lo que tú haces, claro. es que el negocio donde tú ganas plata no es haciendo un plato de parrillada, o una película, es la franquicia, y si vender la weón, lo más caro que podáis. Eso es, eso es. Eso es, eh, es típico. Sí. Ahí eh, están los visionarios también, por ejemplo, está Salón Elon Musk, ¿cachai? un Steve Jobs, ¿cachai? Que realmente el loco puede comprar un... mal un pero ¿cachai? Que el loco puede tomar una franquicia, ¿cachai? Y comprar Twitter, como lo hacen Elon Musk, y darle una vuelta a la weón. ¿Cachai? Siempre que Twitter, ¿cachai? No, no, no generó plata, no sé cómo andar así pero es el rollo, como que hacer el negocio y si sois chico, lo vendí. Ah, plata. No. Y te para acá. Cuando sentís que sí. siento que no podías hacerlo crecer más, podiste que hay...